You and me, Mi solito llora, verte llorao porque tu lado gribinto parece cara hundido de amar porque tú la rinto parece ca Metí a mi corazón y que se arranca esta fatiga me di mi corazón